Muy buenas a todos y a todas, soy Adrián Juste, portavoz de Totesamburchasoc y en este vídeo voy a intentar explicar brevemente lo que pasó en el Pleno Extraordinario del 12 de marzo. Todo comienza cuando el viernes a las dos y media nos llega la convocatoria por parte del equipo de gobierno de un Pleno Extraordinario para el lunes siguiente, dejando apenas un fin de semana para poder revisar documentación, asesorarnos, tomar decisiones... ¿Qué se proponía? Era la reducción del salario de alcalde y equipo de gobierno del 4,58% y para la oposición una reducción del 9,5%, es decir, casi el doble. ¿Por qué? Pues porque en torno a primeros de año, desconocemos la fecha exacta, el Ministerio de Hacienda envía un informe al Ayuntamiento en el que dice que el alcalde ha estado cobrando de su sueldo por encima del límite legal establecido durante varios años y que por lo tanto eh, tiene que, por un lado, eh, regularizar su salario, es decir, eh, aprobar una reducción del 4,58% y por otro lado, en principio, pues devolver lo que ha cobrado además. Entonces a muchos otros planteamos varias cosas. Por un lado, ese pleno no se puede celebrar, es decir, nos falta información. No sabemos por qué esto ha sucedido, por qué se aprobaron esas asignaciones, si sí, eran ilegales, eh, por qué no se ha fiscalizado bien, por qué nadie se ha dado cuenta de esto en todo el ayuntamiento, si solo basta con que devuelva... Eh, lo que ha cobrado además. Y por otro lado, no entendemos a qué viene la reducción salarial para el resto de los cargos políticos que sí que cobramos dentro de la legalidad. En el caso de la oposición, eh, se quita el doble. Es decir, no encontramos ninguna justificación en eso. Por lo tanto, lo que planteamos aquí es que sí a esa reducción, es decir, estamos a favor de esa reducción y, de hecho, ya intentamos hace dos años negociar una reducción salarial. Eh, con todo el ayuntamiento, con todos los cargos políticos del ayuntamiento, y no hubo manera, pero que esa reducción sea igual a todos los cargos políticos y que sea de en torno a 10% y demás. Es decir, que si no los reducimos eh, todos y todas igual, que no sea del 4,58%, sino en torno a una reducción considerable, porque a nuestro juicio los salarios pues, son bastante altos. ¿no? Esa era un poco la propuesta que que íbamos a llevar a ese pleno después de habernos reunido y haber tomado esa decisión. Llega el pleno y eh, comienza a retrasarse porque evidentemente toda la oposición se queja de las formas, sin informarnos, porque se, se ha cobrado esto indebidamente, porque no se nos ha informado bien, porque no se los ha hecho junta de portavoces y finalmente se celebra una junta de portavoces. En esta junta de portavoces, convocada por eh, el alcalde, cada portavoz de cada grupo político, pues, hace su propuesta, ¿no? En este caso, la que, en el caso de Totesam Bursasov, pues la que ya os he comentado. Entonces, finalmente, se llegan a varios acuerdos. El primero, que hace falta más informes y más documentación sobre lo que ha sucedido y que se va a pedir. Por otro lado, el Pleno va a seguir adelante, cosa con la, con la que no estamos de acuerdo. Y, por otro lado, se propone la reducción del salario de todos los cargos políticos eh, en un porcentaje igual, pero del 4,58%. Y ahí es donde Totesán Buchasod se opone. Eh, como nos oponíamos a, a esa parte y el equipo de gobierno, la, el condicionante para conseguir un acuerdo ahí es que hubiese unanimidad, pues finalmente, después de unos cuantos rifirrafes, se mantuvo la propuesta original. Es decir, un 4,58% para el equipo de gobierno y alcaldía y un 9,5% para la oposición. Acabada la Junta de Portavoces, pasa a la Comisión Informativa de Hacienda, en la que se pide toda esa información, y comienza el Pleno. ¿Qué pasó? Pues que en esa Comisión Informativa de Hacienda, eh, Intervención, que digamos es el departamento que se encarga de fiscalizar buena parte de lo que sucede en el Ayuntamiento, saca una serie de informes eh, en los que, grosso modo, lo que dice es que eh, las asignaciones que se votaron en su momento que por cierto, tanto Totes and Burchasot, Compromís, como Esquerra Unida, votamos en contra, al, al contrario de lo que se dice en prensa, eh, no estaban fiscalizadas. Comienza el pleno y eh, se hace un receso para hacer una nueva junta de portavoces y ver qué hacemos con esa nueva información que hemos obtenido. Y se llega, ahora sí, al consenso de suspender el pleno, dar tiempo para revisar toda esa información que era lo que pedíamos desde Totes and Burchasot, y celebrar próximamente el nuevo pleno para ver eh, a qué nuevas conclusiones llegamos. Ese sería un poco el resumen de lo, de lo que sucedió. No sabemos de momento nada más, todavía no nos ha llegado esa documentación, así que nada, os informaremos próximamente cuando se celebre el pleno. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, deciros en la caja de comentarios. Y nada, hasta el próximo vídeo.